Hola, mis amigos, ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto tenerlos nuevamente en el programa. Estamos saliendo directamente en Facebook Live, directamente en vivo. Puedes vernos en Facebook Live, busca Boris Darmon, y ahí estamos constantemente saliendo en el programa todos los días a las siete de la noche. Es un honor poder compartir contigo esta noche. Mi nombre es Boris Darmon. También puedes buscarnos en Boris Darmon canal en eh, nuestro canal de YouTube. Puedes Ver allí nuestro programa y, por supuesto, compartir con las personas que a ti te parecen que pueden gustar o por lo menos recibir alguna orientación con las charlas que estamos dando cada noche a las 7 de la noche. Muy bien. Eh, como hemos venido hablando del propósito en la vida como parte de nuestra visión de futuro, eh, hoy día una persona me escribió y me dijo, Boris, ¿pero por qué tendría yo que preocuparme cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene dedicarme a buscar eso? La verdad que me hace perder tiempo, decía la persona que me escribía y decía que eh, para esa persona no era importante saber cuál era su sentido de vida o su propósito en la vida porque le preocupaba demasiado. ¿no? Cuando nosotros vemos personas que razonan de esa manera y dicen, ¿para qué? ¿Por qué tengo que preocuparme de eso? Total. La vida sigue igual, con mi, con mi preocupación o no mi preocupación, si sabiendo o no sabiendo, igual la vida continúa. Hay un cierto nivel de negación de las personas a querer conocer, no el futuro, sino saber su razón de ser. ¿Por qué hay cierto nivel de pereza en ese sentido? Porque generalmente es, vamos a decirlo, mayormente, muchas personas no logran poder comprender a plenitud cuál es su propósito en la vida. Y como muchas veces no, lo entienden, no, saben cómo, no, tienen interés, terminan simplemente viviendo la vida, sale el sol, se oculta el sol, sale el sol, se oculta el sol, respiro, eh, expiro, y nada más. Entonces, trabajan, Consiguen dinero, compran lo que pueden, llenan la panza, la mente está vacía, el corazón está frustrado, con, tremendas, con tremendos eh, vacíos existenciales, sus sentimientos no están definidos, la persona con quien viven es una persona que no tiene interés en ellas, ellas tampoco tienen interés en, en la persona, eh, hacen lo que pueden por sus hijos, cierto compromiso y responsabilidad que la vida les ha dado los lleva a hacer lo que pueden. O sea, viven una vida como venga. Eso es como una vida en stand-by, que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Terminan simplemente existiendo como una libélula o un gusano o una ave. Aún las aves tienen un, un sentido en la vida, pero a veces nosotros parece que no nos interesara saber cuál es el propósito que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué? Voy a responder esa pregunta de esa persona que nos escribió hoy. ¿Por qué tengo que saber mi propósito en la vida o de vida? Eh, la primera razón es porque tú tienes, tú tienes que tener una respuesta a tu existencia. Y esa respuesta, respuesta a tu existencia te la puedes dar tú mismo en relación con aquello que tú puedes desarrollar conocimiento. Respecto de qué? De la vida misma, de la existencia misma, del sentido de ser y no solamente parecer. Hemos hablado un poco acerca de eso. Tener un propósito en la vida tiene grandes beneficios. Respecto del bienestar que te produce, estar aquí y ahora. Plasmar en cada acción lo que tú piensas que debes hacer o que tú quieres hacer o que tú piensas que debes hacer para poder darle sentido a tu vida. Necesitas un autoconocimiento de ti mismo para poder valorar lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú puedes dar. A mí no me, no me hace sentido tener que vivir una vida como en un tobogán, resbaladizo. A donde me lleva el tobogán, ustedes han visto esos toboganes de agua, que son así como, como serpientes y la gente se tira adentro y pues simplemente se deja llevar y termina en un chapuzón. No te sorprendas que si tú te dejas llevar nomás por la vida sin propósito, sin un porqué, termines en un chapuzón de problemas, que termines finalmente diciendo, ¿para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene vivir? No te sorprendas que en algún momento las personas que estaban más cerca de ti no te valoren porque tú no has aprendido a valorarte a ti mismo. El saber tu propósito en la vida, casi como que te da las bases para poder definirte ante ti y ante los demás, quién tú eres. Te da el cimiento necesario para, para poder hablar, expresarte, Expresar tus creencias, tus convicciones y actuar en función de esas convicciones. Lo hemos mencionado en la primera o segunda charla, si no me equivoco, que muchas personas actúan mientras la escena donde está el espectador que te acompaña está presente. Cuando el espectador se va, la escena termina y dejas de ser tú. Eso no es tener propósito en la vida, engañar a la gente, tener un acto hipócrita de, de apariencia. Tú tienes que aprender a ser tú mismo. Y cuando eres tú mismo, ¿qué beneficios tienes? En primer lugar, te vas autoconociendo cada día más. Vas autodefiniéndote tú mismo quién realmente eres y para qué estás aquí. En segundo lugar, comienzas a, a, a ver que menos problemas tienes porque tienes un enfoque de vida. Tienes una consecuencia en las cosas que haces en función de lo que tú crees que eres. Y ahí está el secreto. Mucha gente va a aceptar tu amistad, tu relación, tu contribución. Incluso te va a conceder beneficios si ellos saben quién tú realmente eres. Mucha gente tiene miedo de conocer a las personas como son prefieren ver a las personas como dicen que son o como ellos quieren ver lo que son. Entonces, definitivamente, hay una actitud un poco celosa, un poco desconfiada hacia las personas que se muestran como son. Pero hay una cosa importante, y yo lo he dicho muchas veces respecto de mí, si hay alguien que tiene que cuidarse de mí, se equivoca, porque lo que yo soy, lo que yo digo, eso es lo que yo pienso. Si alguna vez te ofendí o te ofendes con alguna palabra que yo diga o una expresión, eso es lo que yo soy. Una persona con sus limitaciones, una persona con sus capacidades todavía en desarrollo, una persona que no ha desarrollado plenamente sus capacidades de relacionamiento con los demás, una persona que cree muchas cosas que de repente son contrarias o diferentes a las que tú crees. Pero eso es lo que yo soy. Nadie tiene que cuidarse de mí que detrás yo sea otra cosa. Porque he encontrado... O sea, me he encontrado a mí mismo, me he autoconocido, gracias a la ayuda del Espíritu de Dios, ¿Quién soy, y eso me ha ayudado a poder no actuar, sino ser yo mismo. Quizás muchas veces uh, mi esposa o mis seres amados que me escuchan o que ven cómo actúo, les molesta algunas cosas. Y seguramente no es lo correcto, pero eso es lo que yo soy. Y soy consciente de que necesito muchas de esas cosas cambiar. Por supuesto, hay que mejorar, hay que cambiar. No puedes quedarte en la mediocridad de ser simplemente lo que tú dices ser y si eso que tú eres no es adecuado para un relacionamiento este, conforme a lo que la otra persona también espera de ti. Por supuesto que siempre hay alguien espera de ti algún tipo de relacionamiento. Dentro de este contexto, tú necesitas entonces, para poder tener bienestar, necesitas actuar en función de lo que tú eres. Si hay alguna cosa que no te permite tener bienestar porque tu acción es una acción contraria al relacionamiento adecuado con las otras personas, entonces es necesario cambiar y mejorar ese concepto. Otra de las cosas que tú logras cuando tú tienes un propósito en la vida, respondiendo a la pregunta que la persona que nos ha hecho, es que, como dije, tienes menos conflictos. ¿Por qué? Porque actúas en función de aquello que tú crees, que tú quieres, aquello que te gusta no estás actuando en función de cosas aparentes, no estás en contra de otras personas, estás simplemente siendo tú mismo y eso la persona que te ve, las personas que te ven y tú misma conforme te ves que tú actúas, te sientes feliz, tienes menos conflictos porque eres coherente con tus ideas, coherente con tu forma de pensar, por supuesto respetando tus derechos y también los derechos de los demás. Otra cosa importante que te, que te ayuda este, el, el tener un propósito en la vida es que las cosas que vas a hacer las tienes ya por sentada, de alguna manera, ya incluso la has planeado, incluso ya la conoces y cuando la ejecutas se hace más rápido y tiene resultados mucho más óptimos. ¿Por qué? Porque no solamente es rápido la, el resultado o la respuesta, sino también tienes el privilegio de haberlo planeado. Y habiéndolo planeado, pues, tendrás el privilegio de gozar de esos privilegios cuando estos den resultados efectivamente no sé si les ha pasado a ustedes cuando alguna vez nos han dicho oye vete por este camino de frente hasta cierto lugar vas a doblar a la izquierda y luego no dobles a la derecha hasta cuando veas un poste y en ese poste o un árbol vas a hacer como una curva y luego vas a entrar y vas a encontrar tal lugar cuando tú no conoces el lugar es bien difícil vas lentamente vas pausadamente, que si bien es cierto vas, ese cuidado te permite llegar de manera más segura al lugar donde tú estás, igual te puedes perder. Pero si tú tienes claro cuál es tu camino, escúchame, estoy hablando no del camino, sino tu camino, tú sabes por dónde puedes ir, cuántas curvas puedes dar, cuántos cerros puedes subir, has descubierto tu capacidad para poder caminar el futuro, entonces tu sentido de propósito en la vida se vuelve mucho más llevadero. Incluso leí un artículo esta mañana acerca de eso y decía que el propósito en la vida es el camino a la felicidad. Qué interesante, ¿no? Porque saber hacia dónde vas te da felicidad. Sabes que caminas con un propósito en la vida, que tienes metas y esas metas las estás buscando cada día. Y ese hecho te permite ser feliz en cada cosa que tú haces, en cada cosa que tú dices, porque lo que dices o haces está de acuerdo a lo que tú buscas, para lo cual estás trabajando. Qué privilegio, ¿verdad? Esta tarde tuve una linda reunión con un amigo nuevo que conseguí, un gran amigo Wilson, y la verdad, me dio muchísimo gusto con, eh, conversar con personas que tienen el mismo propósito en la vida. Él también quiere ayudar a las personas, quiere llegar a las personas necesitadas de educación, necesitadas de conocimiento, necesitadas de salud, necesitadas de orientación, necesitadas tal vez de, de eh, que alguien los, los, les diga qué es lo que hay en el camino más adelante. O sea, me encantó conversar con él, con Charlie también, eh, que nos contactó, para poder saber qué hay en mi entorno o cerca de nosotros, hay personas que también quieren, piensan y desean lo mismo que nosotros queremos, o por lo menos semejante. Eso hace que el mundo sea más interesante. O sea, que él tenga su propósito en la vida, y yo también, y que nos encontremos en el camino, nos da un sentido de bienestar y tranquilidad maravilloso. Imagínate lo que podríamos hacer juntos. Si todos nos uniéramos, sabiendo nuestro propósito en la vida, seríamos un equipo incontenible, seremos una avalancha de bendición para miles de personas en el mundo. Conversábamos la posibilidad de reunirnos con personas que tienen ciertas posibilidades ya económicas, políticas, culturales, que ya tienen ciertos niveles de conocimiento, a los cuales podríamos compartir estas cosas sencillas, que podrían ayudar a otros... A entender que también hay otros a quien debemos llegar con nuestro conocimiento, con nuestro deseo de servir, con la oportunidad de conocer la vida desde otra perspectiva. Hablamos de religión, porque muchas veces como religión no hacemos nada, como grupo religioso no hacemos nada por la comunidad. Busquemos alguna otra alternativa donde nuestro propósito en la vida se pueda desarrollar, ya que muchas veces en nuestra congregación no se puede. Yo recuerdo que hemos tratado de abrir un comedor en nuestra, nuestra congregación y nadie está interesado en compartir los alimentos con los, con los necesitados. Parece que la religión como que te hace olvidar un poco el sentido del servicio. Como la tortuga, estamos contentos de estar en nuestro caparazón, Cristo nos ha salvado, estamos seguros, nadie nos va a atacar y si alguien nos ataca, metemos las patas, metemos la cabeza, estamos seguros en el caparazón de la iglesia. Pero no fue eso lo que Jesús hizo. Jesús nos mandó a poder atender al huérfano, al necesitado, a las personas que están, a las viudas, a aquellos que están en la cárcel. Entonces necesitamos como grupo, como personas, entender que nuestro propósito en la vida está en el campo del servicio, cómo lo quieras hacer, de qué, con qué recursos lo quieras hacer, eso depende de cada uno, porque tenemos la libertad de poder hacerlo con eh, la decisión individual o la elección personal que nosotros tengamos. Dios, decía mi amigo Wilson, te va a dar mucho más en bendición cuando tú das a los demás. Si tu propósito en la vida está en relación al, al servicio, si tu propósito está en, la, en la vida está en ayudar a los demás, si tu propósito en la vida está hacer algo, un negocio para que otras personas tengan trabajo, o hacer inversiones para que puedas tener los recursos necesarios para tu familia, todo eso que tú quieras hacer, está en función de dar beneficio a otras personas. La pregunta es, ¿estás capacitado para hacerlo? ¿Tienes la voluntad necesaria para poder llegar a ellos con aquello que tú quieres hacer y poder ayudar? Si ese es tu propósito en la vida, lo tienes claro. Únete a aquellos que estamos deseosos de poder apoyar y ayudar a otras personas. Quiero compartir con ustedes, que justamente en ese espíritu de ayuda, iniciamos un proyecto para poder alojar a niños y niñas maltratadas y violadas, gracias al apoyo de una psicóloga, la doctora Karen, que nos ayuda a poder recoger esos niños y llevarlos a un lugar y tengan dónde dormir y qué comer hasta que lo, las autoridades y la legalidad de un abogado, las instituciones de, de eh, investigación titular tomen cargo del asunto. Ellos no tenían dónde ir. Dormían en cualquier lugar, en una casita de una persona al peligro de que los familiares que los han maltratado vuelvan y los puedan tratar mal. Entonces, nos hemos juntado un grupo de amigos interesados en cumplir nuestro propósito en la vida para poder llevar a cabo este proyecto. Te das cuenta que cuando tú conoces tu propósito en la vida, hay otras personas que se unen con su propósito también y forman un sentido común, direccionado al servicio. Cuando tú tienes en tu corazón claro el propósito, por el cual vives aquí. Vale la pena. Es importante. Por eso quería contestar esa pregunta para algunas personas que todavía no lo saben, cuál importante es tener o conocer el propósito en la vida. En este contexto, alguna vez eh, le preguntaron a Jesús, ¿no? Le dijeron que era hijo de Belcebú que hacía las obras por las obras de Satanás. Y él les dijo, ¿cómo es posible que Belcebú se eche a sí mismo de un cuerpo? Es imposible. Y le preguntó a Pilato y le dijo, ¿eh, tú, ¿tú eres el hijo de Dios? Y él dijo, para esto he venido. He venido a salvar al mundo. Y eso es una cosa que a mucha gente no entendía. ¿Por qué Jesús decía eso de sí mismo? ¿Saben por qué? Porque él tenía claro su propósito en la vida. Él no estaba en duda. Incluso en el, en el Getsemaní, cuando él oró, le dijo a su padre, padre, pasa de mí esta copa, por favor, pero que no sea como yo quiero, sino como tú me enviaste, como tú me has dicho que haga. Él tenía bien claro que su propósito en la vida era morir para salvar a la raza humana. Y te voy a decir una cosa, si tú todavía no entiendes cuál fue el propósito de, de Jesús en tu vida, es porque todavía no has entendido y no has visto a Jesús en su actuar acorde con su misión. Él tenía una misión. Esa misión lo hizo por ti y por mí. Su propósito en la vida le ayudó a cumplir a cabalidad todo lo que él hacía y lo hizo con beneplácito, con alegría. Con tristeza en la cruz, cuando le dijeron, sálvate a ti mismo, o cuando lo vituperaban y él decía, "Perdónanos porque no saben lo que hacen. Ellos, los que estaban crucificándole, no sabían que el propósito de Cristo era, era salvarlos a ellos. Yo quiero esta noche decirte desde lo más profundo de mi corazón, no rechaces el cumplimiento del propósito de Cristo en tu vida. No lo rechaces, ¿sabes por qué? Porque tú no te vas a perder porque eres pecador. Yo no me voy a perder porque soy pecador. Nos vamos a perder porque nosotros rechazamos el cumplimiento de ese propósito salvación eterna es el propósito de Cristo ese fue el propósito por el cual vino a morir por nosotros a extender una mano con el padre y una mano con el hombre para unirlos en propósito para llegar a Dios y alcanzar la salvación si tú rechazas esa oportunidad te vas a perder vas a perder la salvación eterna nadie se va a perder por ser pecador nos vamos a perder porque rechazamos la oportunidad de que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Un padre quería ayudar a su hijo y le dijo, hijo, te voy a ayudar para que tú puedas cumplir tu propósito en la vida. Ya, papá, gracias. Y el padre le dio toda la herencia que él tenía para él y dice que él malgastó todo lo que tenía y se fue lejos. Y cuando no tenía nada se acordó de lo que su padre le había dicho. Que él tenía una misión, que él tenía que cumplir esa misión. Y que los privilegios que había recibido de la, de la herencia de su padre eran justamente para cumplir esa misión, pero él lo había malgastado. Había rechazado. Y dice la historia que estando comiendo entre los cerdos, se acordó que en la casa de su padre todos tenían privilegios y él había perdido ese privilegio porque se había ido lejos de la casa del padre había rechazado la oportunidad de vivir bajo el regazo y la protección de la casa del padre. Y recapacitando, dijo, voy a volver a la casa de mi padre, le voy a decir que soy pecador, le voy a decir cuál es mi condición, y le voy a decir, por favor, aunque sea como un jornalero, hazme, pero dame el privilegio de que por lo menos pueda recibir el cumplimiento del propósito que tienes para mí, aunque sea como un esclavo. Y qué maravilloso fue el padre que dice que lo recibió, y lo restituyó como hijo y le puso un anillo como sentido de pertenencia. ¿Sabes? Si tú por alguna razón te alejaste de Dios y no encontrabas un camino, hoy, al recapacitar un poco y darte cuenta que Dios está queriendo que tú conozcas tu propósito en la vida y conociendo tu propósito en la vida te des cuenta que Dios también tenía un propósito contigo y quieres acogerte a ese propósito, yo te animo a que dobles tu mente o tu simbólicamente dobles tus rodillas con tu mente y le digas a Dios aquí estoy me fui lejos a comer comida de los cerdos a comer mi propia comida a andar dentro de mis propias creencias a hacer toda la basura que yo creía que era buena pero es basura y ahora vengo a ti para buscarte para que tú cumplas tu propósito en mi vida Dios en su misericordia está esperando que tú lo hagas él está esperando que tú le digas, porque él tiene un propósito de salvación para ti. Esto no tiene nada que ver con una religión. No tiene nada que ver con lo que tú creas o no creas. Es, tiene que ver con la obra de Cristo en tu vida. Lo único que tienes que hacer es aceptar. Después vas a comenzar a creer, porque él va a comenzar a obrar, a obrar con su espíritu en tu corazón. Yo quiero que esta noche tú le des un lugar al propósito de Dios en tu vida. Y el por qué tuviste que conocer ese propósito, lo vas a entender en el camino. Y muy pronto, cuando Él venga en las nubes de los cielos, vas a poder gozar del bienestar pleno, total, absoluto, sin pecado, para siempre, por la eternidad, del privilegio y el bienestar que Dios quiere darte para ser feliz eternamente. Yo quiero ese día. ¿Tú también quieres? Yo estoy buscando ese momento. Por eso cada día busco una comunión con Dios, la más cercana posible, aún con mis errores, aún con mis con mis contrariedades mentales, quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Por eso estoy aquí, porque quiero ayudarte, a, a quiero ayudarme a mí mismo y a ti también, para que tú puedas también un día sentir la la felicidad y el beneplácito de sentir a Dios guiando cada paso, cada decisión que tú tomes para cumplir el propósito que Él tiene con nosotros en esta tierra. Pídele perdón si necesitas. Humíllate delante de Él, no porque tengas que simplemente aceptar el dominio de un ser superior, sino porque Él es tu salvador. Ojalá que Dios te ayude para que tú puedas cada día gozar del privilegio, del cumplimiento, del propósito de Dios en tu vida. Vamos a orar amadísimo padre que estás en los cielos gracias por tu palabra porque en ella encontramos la base de lo que hablamos en estas reuniones gracias porque tú viniste a morir por nosotros Tenía razón al cumplir tu propósito éramos nosotros los que teníamos que acogernos a ese propósito y poder recibir el beneficio de la vida eterna que tú nos ofreces hoy tenemos el privilegio de tener a cristo en el cielo intercediendo por nosotros para que nosotros podamos elegirlo a él y recibir muy pronto el cumplimiento de su propósito de salvarnos. Ayúdanos, Señor, los que escuchen este mensaje, que puedan doblar sus rodillas delante de ti y pedirte, Señor, perdón y decir, aquí estoy, te abro mi corazón, haz conmigo lo que tú quieras según tu propósito. Siempre lo que tú quieres será siempre mejor para nosotros. Te entregamos nuestro corazón y nuestra vida, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te ayude a conocer el propósito de tu vida y el por qué, pero no olvides de conocer sobre todo el propósito de Dios para ti, salvarte eternamente. Gracias por estar esta noche con nosotros. Mi nombre es Boris Darmon, síguenos en Facebook Live todos los días a las siete de la noche en vivo y después de las siete y media en Boris Darmon Canal, allí vas a encontrarnos eh, y vas a encontrar este mensaje nuevamente para que tú lo puedas compartir con todos tus amigos. Muy buenas noches, nos vemos mañana. chao chao